¿Qué color eliges? ¿Rojo, morado o verde? Elijo morado. Opa. Hola, Gustavo. Buenas. ¿Qué, ¿Qué tal estás? Bien. ¿Qué tal te va la vida? Bien, bien. ¿Bien? No, bien ¿Qué tal ahora en plena campaña? Pues bueno, nervioso, mm. eh, no sé, ocupado, bien, contento. ¿La política es algo nuevo para ti? Para mí es algo nuevo, sí, sí. sí. Bueno, la política, lo que decimos, hay muchas maneras de hacer política, pero ahora que hablamos de la política institucional, la profesional, sí. la asalariada, ¿no? la ¿esta, esta sí. política es nueva para ti? Esto es nuevo para mí, sí. sí. Yo, yo no había militado en ningún partido político antes, tampoco había militado en movimientos sociales. Yo llegué a Podemos de una forma tangencial. Por mi suegro, que sí, sí fue de los que comenzó con Podemos en Vitoria y cada vez que me hablaba, pues mm. me gustaba mucho. O sea, mm. la verdad es que se veía muy bien de pasión. Mm. Yo también pues, le replicaba pues, estas conversaciones de cocina mm. y, bueno, pues como estaba en un momento de cambio también de mi vida, pues no podía participar, de verdad, en, en la formación. Mm. Después, cuando tuve más tiempo y estuve más estable en la vida, pues ya pues, me acerqué a Podemos para ayudar en lo que fuera y poco a poco, pues uno se va metiendo y, va, y acaba, y acaba, y acaba aquí. Se va metiendo, este se va comprometiendo, comprometiendo, y cuando, uno, ¿no? cuando uno presta su tiempo y, y, y está donde tiene que estar, pues al final ah, acaba sí. estando en las listas al Parlamento Vasco. Sí, creo que el compromiso también viene antes. O sea, uno quiere, pero muchas veces no puede o no sabe cómo. Mm. Pues En este caso, igual Podemos me ha dado la oportunidad de yo quería, con, o sea, siempre tienes la iniciativa, ¿no? O sea, de, mm. joder, ves las injusticias y... Te, sí. te chocan, te duelen. te duelen, eso es, te duelen y esta vez pues, Podemos a mí me ha dado la oportunidad de poder participar de la vida social vasca en este caso, mm -hmm. pues sí, de una forma activa y contento, muy contento por eso, mm -hmm. digo, contento. ¿Y tienes ilusión de ir al Parlamento Vasco? Sí, tengo ilusión, o sea, creo que puede ser una experiencia maravillosa, muy gratificante, Así, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, vértigo, tengo, también, vértigo ¿no? claro, eso es, vértigo, miedo, pero creo que también como cuando comienzas cualquier otro proyecto. O sea, yo en mi vida he comenzado varias veces. Mm. Hay gente... Mi madre solo ha tenido un trabajo en su vida. Mm. Yo, por suerte y por desgracia, pues he tenido que hacer cambios. Mm. En todos esos cambios siempre he tenido el mismo miedo, el mismo vértigo y la misma ilusión y valentía. Mm. Pues con esas mismas fuerzas me presento aquí, o sea, mm. con la misma ilusión y los mismos miedos. Mm -hmm. Poco a poco vas aprendiendo y unas cosas se imponen y otras se van, uh -huh. o sea, espero que... Sí, sí, porque eso, lo que tú dices, tu, tu trayectoria profesional es rica, fecunda y variada. Variada. Es variada, <risa> sí, sí. un poco bueno, variada, creo sí. Creo que, o sea, yo podría hablar contigo de arte, podría hablar contigo sí. de, de sanidad ¿De y podría hablar contigo de sexo. Sí, son... Vamos, lo, a, a, abordamos cada uno? Abordar, aborda, tranquilamente, sí, ejemplo, me gusta. De arte, ¿qué tienes? ¿Qué, qué te une con el Arte. ¿Por el qué arte, estás el arte me ha dado todo lo que quiero y lo que más quiero en la vida. Mm. Es tu pasión. Mi pasión. Mm. O sea, es lo que hubiera deseado poder hacer. Pero es es lo que te emociona. eso es me emociona. Es que me emociona. Sí, <risa> es cierto, me emociona. Soy un tío muy emotivo. ¿eh? Mm. Lloro fácilmente. Mm. Eso, es eso no quiere decir, bueno, lloro. Es que yo, y luego también soy muy, muy guerrero. Mm. Y con el arte me pasa lo mismo. O sea, yo llego a los museos, a las salas. Mm y se me, se me erizan los pelos, de, mm. o sea, me, me, me apasiona, o sea, mm. es un mundo muy cerrado, es un mundo pequeño, pocas salidas, esto ya te lo van diciendo, mm. te lo dice todo el mundo, pero no les haces caso, tú mm. sigues con tu pasión, mm. pero llega un momento en que tienes o sea, que, que cortar, sí, yo soy formado en arte, hice historia del arte, mm. y luego me especialicé en museología, mm. pues bueno, ahí conocí a mi pareja, mm con la que seguimos hablando de estas cosas, seguimos con, mm. disfrutando mucho, pero de otra mm. forma, mm. de otra manera, sí. ¿Y tú pintas? No. Artes, no, ¿Algún no. arte no, no, no la no. practicas? ¿Tú la, la yo, yo, yo desde lejos, eso es. Yo lo miro y lo hablo. Ah, eso es, bien. lo miro y lo hablo, que es a lo que llego. O sea, que el arte es tu pasión. Uh -huh. ¿Y de la sanidad? La sanidad es mi modo de vida ahora. O sea, mm. es, es, soy técnico de rayos, eh, es una salida en la cual hay que opositar, eh, pues ya sabemos el camino que hay que ser, que hay que seguir para, para trabajar en el técnico de rayos. Es muy bonito, la verdad es que jamás me hubiera imaginado, jamás de los jamases, me hubiera imaginado que hubiera acabado yo en sanidad. Mm. Me gusta mucho, he conocido gente maravillosa que ha estado al pie del cañón estos días pff, increíble, lo han dado todo y más mm. y... Y ese modo de vida ahora mismo es el modo de vida por el cual... ¿A ti te ha tocado trabajar durante la pandemia? Me ha tocado trabajar, sí. Eh, bueno, yo estoy desactivado para el cuidado de mis niños. Mm. Aquí, aquí hay Garvin y, eh. Esa es otra. Esa vamos a ponerle como la, en la, cuarta, la, cuart la cuarta pata. La cuarta ¿vale? pata, vale. luego hablamos de... Me ha tocado trabajar, trabajé muy poquito, eh, bueno, estoy desactivado, me llamaron para una sustitución de una semanita y algo y, y he vivido, he vivido... Esa parte, de, he vivido la parte de confinamiento y he vivido la parte de la sanidad. Mm. La parte de la sanidad es muy dura, porque lo que antes era rutinario, ahora todo se complica, eh, hay mucho más trabajo y, y es duro. Sí, eso que Así que tenemos un bueno. gran reto político en el eh, tenemos la sanidad. Tenemos un gran reto político en sanidad. o sea mm. Una sanidad con un 40% de interinidad, o sea, es... No es, no, es, no, es, no, es, no es factible, o sea, hay no, que afrontar esos puestos. Algo chirría ¿verdad? ¿Algo 40% sí. de interinidad no es no normal. Es, no, no, es. no, porque todos los que estás trabajando o tienen 55 años para arriba y son fijos, el resto es gente joven que es interina y sabes que tienes que trabajar. Además, como ya se ha asumido esa interinidad de una forma bastante rutinaria, en el cual de no, uh -huh. hasta que no tengas 12 años de, de experiencia de interinidad, no te presentes a oposiciones, que no lo vas a conseguir, uh -huh. es como, ve, no puede ser, o sea, si en vez de sacar dos plazas, sacan las 20 que hacen falta, joder, pues todo el mundo estará más estable y podrá rehacer su vida y la gente joven no tendrá que esperar a tener 40 años para poder tener su hijo, para poder pedir la hipoteca o para lo que quiera hacer en su vida. O Eso sea, es que es una cuestión de, de, de posibilitar también el desarrollo de una vida personal, pero seguro que también sí. repercute en la calidad del servicio de alguna manera. Es decir, que la alta tasa de interinidad... Sí, sí. Eh... sí por ejemplo, a mí me repercutió. Eh, ¿Sí? Con la pandemia se ha comprado mucho material y entre el material que se ha comprado son los los rayos X portátiles digitales, ¿no? Mm. Hemos pasado de unas antiguallas mm. que tenían, pues, no sé, 30 años, mm. a unos nuevos aparatos que están muy bien, pero a mí me tocó llevarlo, claro, yo llego nuevo, aparato nuevo, yo no uso ese aparato, porque lo que voy a hacer es radiar al enfermo, eh, la placa va a salir mal, me cojo el viejo donde me encuentro seguro y sé que lo voy a manejar bien. Si estamos todo el rato cambiando a las personas de sitio, pues evidentemente la calidad del servicio no es mala, pero no es la óptima. Las personas que llevan mucho tiempo te enseñan mucho. Pues efectivamente, ojalá, ojalá podamos cambiar las cosas, ojalá lleguemos al gobierno y tengamos la capacidad claro, de cambiar todo Cambiar de esa parte, sí, sí. ¿Pasión, profesión y el sexo? Pues no sé, una cosa te lleva a la otra... Bueno, sexo, eh, quiero decir, bueno, a ver, vamos a ver, ahora, ahora, ahora me lo cuentas, pero sí. eso es un proyecto empresarial. Es un proyecto, un proyecto empresarial. Sí, sí, sí. Cuenta, sí. cuenta. Bueno, eh, pues no sé, eh, pues en esta vida hay que, hay que, no sé, hay que avanzar o, o morir, ¿no? Pues yo avanzo. Y, eh, y bueno, eh, como un modo de vida, eh, puse una tienda, un sex shop, que no era un sex shop, o sea, que es mentira. La, lo decimos así porque... Joder, para que la gente se haga un marco visual de lo que podía ser aquello. Eso era una tienda, eh, una tienda erótica, mm. pero no había pornografía por ningún lado, era una tienda enfocada hacia las mujeres, y para mujeres, o sea, mm. bastante cosas de chico, pero todavía para, para mujeres. Lencería más o menos erótica, mm. y luego pues juguetes sexuales que ahora están tan de moda, pues hace 10... ¿Hace 2010, hace, hace ya 10 años de esto, pues imagínate... Mm no era algo desconocido pero sí había que explicar, era difícil sí. ahora es distinto, es ahora, verdad, es distinto. Dices, ahora está muy de moda, ahora ahora de moda. De entras en internet y es están es. está en todas partes pero sí, sí, sí. hace diez años era un hace, poquito más ahora se hacen chistes más es, eso es ahora, pero entonces antes, más especial eso es había o sea que eres un experto es. soy un experto soy un experto no en, en cosas en cosas, en, en lubricantes, en geles, en lentería, ¿eh? eso es, en, pre en la preparación. Mm. Sí, sí, ¿Cuánto tiempo no es estuviste? Eso. Estuve del 2010 al 2015. Bueno, aguantamos, sí, aguantamos, un, bien, bien. podíamos haber seguido, ¿eh? mm. pero cuando ves que la competencia, la competencia de internet y, mm. y competencia que es bestial, o sea, el, el pequeño comercio está luchando, no es un David contra Goliat, es, o sea, tú eres David el Nomo y Goliath es un gigante de piedra, o sea, porque, yeah. porque yo lo explico así, o sea, tú no estás compitiendo contra personas, estás compitiendo contra máquinas, inteligencia artificial, robots de venta, es que es, es mucho más complicado de lo que la gente se cree, por eso mm. cuando a ver, estamos con el pequeño comercio, estuvimos en, en Gastis Denda hace poco mm. claro, y ellos te explican sus proyectos, Esos eso hay, que, hay que valorarlos, hay que ponderarlos, hay que darles las ayudas que necesiten, porque mantienen luego la calle viva. Pues hemos visto cómo son las calles muertas y sí. da vergüenza. Mm, pues sí, otra reivindicación, que nace de tu experiencia vital, ¿verdad? Sí, el son, pequeño comercio. eso es. Claro, mis experiencias vitales son lo que bueno, me hacen como soy y, y por las que lucho. O sea, si creo que hay una injusticia, y hay una injusticia con el pequeño comercio, ...pues hay, mm. que, hay que ponderarlo, hay que... Hay que, claro. ...hay que luchar por esa injusticia... ...claro que sí... ...y bueno, lo habíamos dicho como cuarta pata... ...pero además es que tú eres padre también... ...y ahí te, supongo que ahí te viene otro de, de lo, tus elementos de, de lucha... ...que quieres también trasladar a, a la acción política... Pues ...tienes dos, dos, hijos? dos hijos, pequeñitos... ...muy pequeñitos bueno, cuatro años... ...ya ese ya no es tan pequeño... Mm. ...y un año y poco, y un año y seis meses tiene mm. mi niña... ...pues sí, yo, bueno, en casa... Digamos que yo me he quedado más en casa y mi pareja pues, es la que va a trabajar. Uh -huh. Así que vivo la parte de los cuidados, digamos, desde una perspectiva un poco diferente. Uh -huh. eh, diferente seguro. Bueno, Pero, activa, ¿no? O sea, estás, eh, sí, activa, es activa. Eso es. A mí es a quien me toca vestirles, llevarles al cole. Claro, y toda esta crisis de cuidados, pues a mí también me ha, me ha resultado muy, muy dolorosa. Uh -huh. Porque es a mí a quien me le ha tocado estar los tres meses en casa cuidando de los niños y pues eso, mm. haciendo que no se aburran y que eh, prosperen y todas estas cosas. Y planificando, y planificando todo, la casa, que te ocupas de también cosas. de las compras, de la logística doméstica. Sí, bueno, en esas partes nos, nos complementamos bastante. La mm. que no nos complementamos tanto es en la, de, en la del cuidado de los nenes a la hora de, de llevarlos, de traerlos, de estar con ellos. Mm. Porque es, digamos, la que la horrescola es la que nos ayuda, o mm, castola. Claro, Eso es, es o sea, night. al faltar esa, ese, esa pata de bienestar, en nuestro caso, es, uno se queda y no puede ir a trabajar en este caso, que es la parte que me ha tocado mm. a mí. Podría haber estado ayudando a mis compañeras en Chagorricho mm. o en Santiago, pues, pues no, pues me toca estar en sí, casa. Esa. Y si no, pues tiras de la red familiar. O sea, abuelos, abuelos y abuelos. Lo de siempre, ¿no? Que, que ha salido en otras, uh -huh. otras entrevistas sí. también. La red familiar. qué hacen los que no tienen red familiar? Bueno, incluso pues, teniendo. O sea, no o sea, es justo tampoco. No es justo, no es justo no es justo para, para, nada, para nada. O sea, para nada. Ah, o sea, sí. tiras de ellos por necesidad. Sí. No porque... Sí. Eh, o sea, no porque... Y, y, y como hay quieras. amor, pues como hay amor, pues Eso se, es. Se, da, se da. Pero no es justo. Y es un estado de bienestar que está mantenido. Por abuelos, o sea, al menos en mi caso. O sea, si no estuvieran mis abuelos, no sé muy bien ni cómo me podría solucionar la vida para estar hoy aquí charlando contigo. Por ejemplo. Por es ejemplo o sea, es que es esa. Mm. Es. Tienes, tienes que. O te lo da, o te lo da la, la institución pública o te da la familia, porque mm. no, puedes, no puedes hacerlo de otra manera. Otro reto importante. Muy importante, muy importante, sí, sí. ¿Y cuando Gustavo no.? trabaja, no crea o no o hace rayos, ¿qué hace Gustavo? Pues soy muy casero, soy bastante doméstico, mm. a mí sí me gusta cocinar, ¿Ah, sí? a mí y a Garbiñe nos gusta cocinar, eh, pues te cuento un plan de vacaciones, ¿Sí, sí? Que, los, que, los, que los niños se vayan con los abuelos y nos quedamos en casa haciendo comiditas. Y no tenemos que ir a París o a Londres tranquilamente, ah, ¿sí? ¿eh? Sí, sí. Vamos oh al super y compramos todas esas cosas raras. ...que nunca usas y... ...así eh... Yo, ...yo la verdad es que he visto fotos... ...alguna foto de, de pasteles... Sí. ...de que hacéis de cumpleaños así... Bueno, ...elaboradísimos... Claro. ...se nota que sois artistas sí. y cocinitas... ...y cocinitas, nos gusta Entonces, mucho... ...entonces sí, unos sí. cocinitas artistas da mucho de sí... sí. ...más Somos... repostería o, o de comer... ...garriña y repostería... ...la tuya es la repostería... ...sí... Mm. O sea, ...y bien, nos gusta mucho... O sea, ...no sé, vemos Qué vídeos... vídeos eh, sé, ...estas cosas que ves... A mí me, yo, ...yo soy más de comer... O sea que tú me haces los pasteles y Tranquilamente, <risa> porque disfrutas también viendo mucho a los otros, claro. o sea, agradecer lo que tú haces. Claro. Es un quid pro quo, ahí sí. yo te doy y tú me das Eso, la parte de disfrutar. Claro, sí, sí. Es, es, es un producto creativo también, supongo, y cada vez sí. que tú creas algo, poder compartirlo sí, sí, y que los demás lo disfruten es una satisfacción enorme. Lo, Eso, lo comentaba también, ¿verdad?, con otros, cuando, como sí. cuando cantas. Eh, te gusta cantar enormemente, pero pensar que tú puedes dar esa canción y que alguien la disfrute, la disfruta. Ff, te llena de, pues de satisfacción. La, la misma satisfacción, o sea, la verdad es que haces una chorrada mm. y que te lo agradezcan, así como, qué rico, no sé qué, yeah. y dices, pues es una chorrada. Ya, yeah, bueno, pero... Está bien, pero lo mola. disfrutas. Está ah, muy sí, bien, sí. qué bien, Gustavo. El 12, El 12. tenemos elecciones. ¿Lecciones? ¿Qué que... esperas tú ahí de esas elecciones? ¿Y qué dirías del tripartito? ¿Que sí se puede es ciencia ficción, Sí se puede, yo es o sea, sí es se estoy seguro que se puede. No es ningún anacronismo, todo lo contrario. O sea, anacronismo es la continuidad, la continuidad basada en los viejos proyectos, que está bien claro que funcionan solo para unos pocos y al resto nos dejan tirados. Mm. Es un proyecto súper ilusionante. O sea, yo desde que lo oí a cómo se está materializando, me parece que es imprescindible. Mm. Sé que no es fácil. No es fácil, evidentemente hay mochilas, todo el mundo tiene las suyas, pero creo que es la solución a muchos problemas y, y sí se puede. Claro que sí, tampoco es fácil criar a nuestros hijos, no es fácil eh, trabajar, Correcto. no es fácil mm, dar rienda suelta a nuestras vocaciones, Eso es. eh, pero lo hacemos porque es posible y porque y porque queremos hacerlo.